Campeones de League of Legends en 10 segundos Kishana, vas voz hace cosas en más daño Golpea con su arma, agarra un elemento Puede ser agua, tierra o planta Agua tunea. tierra hace más daño Planta nada base invisible, llega al enemigo Tira esto que mueve el enemigo Si le pega una pared, explota Si quieres que tu campeón favorito salga en un video, escribe en los comentarios